Hola, hola, buenas a todos aquí son comentando un día a la taberna y hoy volvemos a Surviving Mars, nuestra aventura en Marte. Este va a ser nuestro capítulo número 11 y vamos a tratar de dejar más o menos en funcionamiento esta pequeña zona de aquí que estábamos ya explorando. Nos falta material, nos falta descargar aquí un cohete para arrancar el funcionamiento y, y bueno... Ahí, ahí, ahí, ahí estamos Entonces, vamos a darle, vale, vamos a darle ya calor aquí Vale, esto Nos vamos a coger todo lo que sea posible Todo, y me lo traes por aquí Vale, gracias, además Vamos a cogernos otro de los transportes que esté por ahí ocupado Ah, no, uy, este viene para allá ¿Qué me traes? ¿Por qué me traerías concreto? Bueno Luego lo gestionaremos, pero nos tenemos que traer Básicamente nos tenemos que traer aquí Eh... ¿Esto qué está haciendo? ¿Cargar? Ah, sí, sí, vale. Este se tiene que traer alguno, se tiene que traer aquí eh, partes de electrónica para que esto sea capaz de empezar a funcionar. ¿Aquí tenemos partes de electrónica? No. Porque necesitamos esto, esto una, una pieza electrónica para que esto pueda funcionar porque si no estamos muy malamente. Así que a ver cuándo nos lo podemos traer. Y ya con eso arrancaremos. Vale, el RF Explorer. No tenemos nada, nada. Ay, perdón. No tenemos nada, nada, nada que explorar. No, vale. Bueno, en ello estamos. Vamos a poner esa zona también. Vale, por lo menos vamos a ponerlo a salvo. Aquí. Vale, y ya veremos a ver cómo lo hacemos. Vale, es que este sí. Si, vale, este si no está aquí no trabaja. Ok. Eh, eh, eh, eh. Vale, este ya va a, va a venir aquí, va a dejarnos las cosas. Pum, pum, pum, pum, pum, pum. Vale, vale, vale. Pues ahora cuando... Vale, vamos a darle calor y ahora que acabe de descargar rapidito y nos lo llevamos para arriba. Vale, ok. Champion, vete para acá. Vale. Uh, qué manera más rápida de viajar. Me ha gustado eso, ¿eh? Te vienes aquí cargas un poquito. Uy. Era el 1, sí, era el 1. Perfecto. No, no, no. Aquí. Aquí. Y te cargas un poquito de electrónica, vale, me gusta. Uy, wow, no tenemos casi comida. 30, Tre hijo mío, tenemos 39. Producimos más de la que consumimos. Uy, se ha destruido un dron. Vale, pues nada. La, dest La destrozamos y ya está. Oh, vale, necesitamos aquí también... Vale, un depósito de energía. Un power accumulator. Vale, porque si no lo vamos a tener feo de cara a trabajar con ello. Oh, cuatro anomalías planetarias. Cuatro. Aquí es donde estamos, pero ¿podemos viajar? ¿En serio se puede viajar? Buah. Creo que no investigaremos eso por ahora. Uh, ¿un logro? Ah, vale, sí, sí, el primer niño Marte. Vale, vale, digo... Menos 39 con la carga de energía, vale. Es que hasta que no nos venga, hasta que no llegue nuestro transporte, mmm, feo lo vamos a tener. Vale. Ok, ¿qué cohete está listo para marchar? Este. Vale. Y lo que está claro es que necesitamos empezar a sacar metales raros en cuanto podamos. Y aquí el problema que tenemos es que no tenemos ninguna zona de metal de raro, así que... Nos vamos a ir con este. Lo vamos a lanzar. Sí, yo diría que sí. Vale. Vamos a enviarlo a la tierra. ¡Tum! Oh. Vale, y aquí hay muchos drones un RC Commander y el otro el otro está aquí, vale, este nos lo vamos a llevar para allá y con eso estamos bien, vale, el transporte cinco piezas vale, tráete también, aprovecha y tráete oh, oh, oh, metal partes de máquina puedes cargar unas cuantas por lo menos Chum, chun chun chun chun chun Vale, me sirve. Me sirve, me sirve, me sirve, me sirve. Vale, deposítalo aquí. Todo. Vale, perfecto. Vale, pues con eso ya podemos ir tirando. Eh, a ver. Mijo, tráetelo todo. Y me lo descargas aquí. Vale, me parece bien. Claro, aquí no hay drones que lleguen. Tenemos un montón de polímero. Sí, aquí la verdad es que estamos llenos. Y hay mucho metal. Hay que hacer funcionar este... Este drone hub como sea. Mm, mm, mm, mm. Vale, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos por hacer o por investigar? A ver. De... Comida, vamos bien. ¿Este qué está haciendo? ¿Tú qué vas a qué vas a buscar? En ruta de transporte. Vamos a hacer que nos limpie esto de piedra. Cárgame de lo que. de, de, de esta zona de aquí. Vale, me traes piedra y me la dejas aquí. Gracias. Vale. Y, y vamos limpiando un poquito, ¿no? Nos quitamos piedra encima y eso. Vale, ¿cómo vamos de investigaciones? Eso no lo hemos revisado. A investigaciones, aquí. Vale, estamos aquí con el biotech. Optimización del transporte. Vale, y aumentar el... El, el confort de los dooms. Eso está bien. Vale, nada, y tendríamos que ver... Bueno, ya, ya, luego nos plantearemos ya revisar las investigaciones a fondo. Ahora mismo, ¿qué nos falta? ¿Podemos plantearnos recoger un tercer Doom? Creo que no. Que no nos es posible. A lo mejor construir... Uf, un generador atómico. Construir... ¿Qué podemos construir? Una escuela ya teníamos, ¿no? Si no me equivoco. Enfermería... Ah, no. Esto... Ah, no, esto es el comedor. ¿No tenemos una escuela construida? Apartamentos... ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Qué va. Estación de seguridad, otra enfermería... Vamos a ver si podemos construir una escuela. ¡Ah, ¡Oh, Dios! No, ¿qué va? Es imposible. La, claro, la universidad menos. Eso está feo. Eso está muy feo. Vale... La tienda de arte, el comedor Es que Spacebar ya tenemos La tienda de electrónica No, porque no producimos electrónica aún Y eso es muy malo Uh, recicla 70% del agua Oh, aquí Y aquí, ¿qué tal? Aquí supongo que mejor, ¿no? Pero problemas de agua tampoco tenemos, así que... Vamos a dejarlo pasar. Ah, vale, no, esto es para poder modificar el terreno. Nada, no, nada, no, nada, no, nada. No. Es que lo tenemos prácticamente todo. O sea, nos faltan... Ponernos a extraer metales. Y, y ya con eso... La Uh, Una machine patch factory tenemos... Ah, se tiene que ubicar dentro del Doom, ¿no? Sí, entiendo que fuera... No te deja. Vale, pues necesitamos obligatoriamente un Doom nuevo. Vale, pues vamos a ponernos a construir un Doom nuevo. El básico un micro Doom. Uf. Vale, vamos a construir un DOOM básico aquí, que lo conectaremos con el, el cable y el agua. Además, es, no, no está mal, es buena zona. Si pudiéramos conectarlo por ejemplo por aquí, pero el problema que tenemos de meterlo aquí... Aquí está bien, porque ponemos... Sí, vamos a ponerlo aquí, porque además le podemos poner la conexión por cable... Aquí, aquí. Desde aquí. ¿Lo podemos traer para acá? A ver. ¿Dónde necesita que conectemos el Doom? Si no me equivoco es por aquí. ¿No? Bueno, ahora lo revisaremos porque no sé si es exactamente esa la entrada que necesita para el el agua. O sea, para la electricidad y el agua, pero bueno. Vale, sector scan Vale, vamos a poner aquí otro depósito de piedras Porque Si no, vamos a tener un poquito feo vale. vale Vale, vale, vale, vale Ok, vale, vamos a la zona del sur Aquí, estamos trabajando ya con esto Vale, maravilloso nos falta concreto, ¿cómo nos va a faltar concreto? A ver Ruta de trabajo de aquí Tráeme concreto para acá, vale Además de esto, el agua la tenemos ya No porque nos falta concreto Madre mía, madre mía Ah, no, no, no, no, no Ah, oh, le falta energía Porque no tienen los powers accumulators. Uf, feo, vale bueno, poquito a poquito Al fin y al cabo, tenemos que empezar a ser autosuficientes aquí Y lo vamos a hacer Vale, bueno, autoguardado, ok, ok Vale, cohetes, ¿nos podemos traer cohetes? Eh, de pasajeros No No, vamos a esperar Aquí está bien, vale, aquí tenemos metales raros Tenemos metales normales Vale, tenemos agua suficiente Vale Claro, y hasta que no estén los drones operativos Otra vez por la energía activa de las De las células solares No van a cargar nada Joder. Bueno, no pasa nada estamos bien ¿Este dónde está? Ah, vale, vale, se está recolectando Vale, zona norte ¿Cómo va este Doom? Deberíamos estar Ah, está limpiando la zona de construcción Vale, ok Vale, bien Las, las granjas aumentan el confort en las residencias Eso me gusta mm. La verdad es que se nos reventó con lo de los pasajes que ocupen un hueco sí o sí. Esto, uf, nos mató un poquito. Pero bueno. ¿Aquí qué tenemos? Ah, la estación de seguridad Enfermería. La verdad es que tenemos bastante gente trabajando aquí, ¿eh? A ver, vamos a hacer... Poner algo que sea provechoso. La universidad en Marte... No, estos son todos los bloques posibles, ¿no? Hay que poner algo que sea... Pequeñito, pero que nos valga bastante Es que de estos ya tenemos uno Eso es una lástima Vale, espérate, sí Se supone que las granjas Aumentan el confort en el Doom Vamos a poner aquí un par de granjas Más <ríe> Un par de granjas más Esta, Aquí en estas granjas hay gente trabajando Sí es que con eso ya no sabría decirte Entonces Porque es que es eso Estas también están súper bien Consumo Uff, nueve Vale, ok, vamos a meter Vamos a meter más granjas Y a volar Vale, esta Ah, no, no, no, esta es de agua Vale, nada Vamos a meter esa y a ver si tenemos gente, porque no sé si tendremos gente, como para para cargarla o transportar, eh, o sea, para empezar a producir aquí dentro, entonces con eso, ay, vale, aquí, esto ya está empezando a funcionar, sí, vale, el agua, ahora hay que conectar el agua, Ok, ¿dónde están los depósitos? Perfecto, vamos a conectar aquí un depósito. Uh, vale, vamos a ponerlos aquí en medio los depósitos de agua para que conecten. ¿Aquí se puede? Oh, aquí esto es perfecto entonces. vale. Vale, vale, vale, esto es maravilloso. Con esto perfecto. Vale, teniendo agua, entonces el siguiente paso que debemos tener aquí que es meter ya el Doom. Entiendo que sí, lo que pasa es que el Doom va a ser un consumo de energía brutal. Vale, vamos a meter... Vale, necesitamos oxígeno. Oxígeno, necesitamos oxígeno. Vale, ok, vamos a meter... Necesita estar conectada al agua, efectivamente... Oh, vamos a tratar de ahorrar estaría bien tratar de ahorrar espacio vale vamos a sacar uno aquí este, vale, este aquí está bien y este segundo aquí está muy bien vale, así mejor porque así tengo espacio para que pase el la tubería por aquí Uy, este, como no se ha conectado este Buah Esto me mata, eh ya, Vale, y así sí que lo conectas, ¿no? Entonces no podías Ay, ay, ay, ay Vale ¿De ¿Desde dónde sale más barato? Vale, vamos a conectarlo desde aquí A por este Este y Este, sí, vale Y así debería conectarse a los dos Vale, también necesitan electricidad Me parece correcto Vamos a meterle electricidad Vale, desde aquí Así, así, así Vale, y que salga por ahí abajo Perfecto Venga chicos, a trabajar Aquí vamos a tener problemas con la extracción de metales que hay que hacer los zooms ahí, súper alejados bueno, luego al final con todo el problema que vamos a tener de, de gente y tal, no están tan, tan, tan, tan lejos así que con eso nos conformamos con la producción de comida, así que, uh, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Por qué? esto no lo podemos dejar descontrolado Hay. Hay, gente, hay gente en paro Que no esté trabajando Que esté living la vida Hidroponic Fungal, fungal Dinner, metals, dinner, grocer Hay que buscar a Alguien que esté rollo en ningún sitio No, está todo Dios trabajando. Uf. Uf, ¿Qué pasa aquí? No hay comida. Eh, vale, vamos a traernos un cohete Passenger Rocket. Sí, con gente, botánicos. Ah. No hay botánicos. Bueno, tenemos gente sin especialización Eso me gusta Metemos la gente sin especialización A, a trabajar de botánico Y ya está A ver, vamos a traer por lo menos uno Una unidad de botánico Mira tú, adulto Vale Y nos vamos a quitar Un médico No, un médico no Un geólogo, va es que estos son jóvenes, no quiero quitarme gente joven Adulto Vale, vale, perfecto Y con esto vamos a lanzar el cohete Vale Uff, y solo hay nueve Launching way Espero que este Doom esté completo Para cuando esta gente llegue aquí, eh Oh, vale, la optimización de transporte me gusta. Eso, ahora pueden cargar más. Porque este Doom no está listo. Vamos, chicos. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Oh, vamos a acercarnos un poquitín. Vale. Que construyan el Doom por lo menos. Vamos a darle prioridad a esto. Y que. Uh, estamos ya.. Vale, ok, vamos a barrer esto entonces, vale, así, tal cual, y a ver si sacamos algo útil para poder trabajarlo. Sí, es que creo que he elegido la mejor zona para ponernos a currar, eh esta de aquí abajo, porque es que si no, otras zonas, esto es como súper inviable, o hay que tirar mucho cable, mucha carretera y, bueno, carretera. Trabajar bastante, ¿no? Con el movimiento de drones Y eso uf, es un poco insufrible Vale Buah, Vamos a meter otro depósito de metales Porque no... Ah, no, no universal, no pot Vale, de metales, eso es Aquí, eso Uf. Vale, le hemos dado prioridad a esto Pero ahora no hay Uf, Está difícil, ¿eh? está difícil bueno, Vale, vamos a poner otro depósito grande Aquí Vale, esto al fin y al cabo está ahí para acumular los residuos Y ya está ¿Hay algún vehículo parado? ¿Por qué? Vale, vente para acá. Vale, vamos a hacer... Espera, espera, espera, espera, espera, espera. Vale, vamos a hacer... De aquí. Cógete rocas y tráelas para acá. Y que vaya llenando rocas. Así. Así. Que vaya haciendo movimiento, que vaya limpiando rocas Porque no queremos tenerlo parado Porque nos viene súper mal Vale, este cohete ya lo tenemos listo Pero Uf, Hasta que no lo tengamos listo Oh, 117 horas ¿Qué le queda a esto? 38 Vale, bueno, tenemos tiempo Tenemos tiempo Tenemos tiempo El sol, antes del sol 80 Tenemos que hacer que aterrice yo creo que podremos... ¡Uh, ¿Qué falta aquí? Ah, vale, porque no tenemos ningún sitio donde acumulen los... Los... El oxígeno generado. Vale, pues los tanques de oxígeno los vamos a meter aquí en medio. Vale, uno... Y dos... Vale, y vamos a hacer que los lleven para allá. ¿Qué me cuentas? Vale. Y ya a partir de ahí, donde vayamos, pues será un misterio de la vida. Eh, eh, eh cables, vale. Puede pasar por aquí el cable, en serio. No puede pasar por aquí el cable, me estás diciendo eso en serio. No puede pasar por aquí el cable. Fua. Destrozo de tú. Es rollo por donde se pueda. Vale, pues por aquí ya sí. Vale, vale. Uf, madre mía, menuda tubería. Vale, vamos a hacer aterrizar. Esta... Bueno, podemos. Vale, vale, podemos aguantar un poquito más. ¿Qué tal va esto? Vale, construcción en progreso, perfecto Pues mientras que aterriza y no aterriza Se completa Vale, me gusta Y ahora A la vez que aterriza Vamos a darle calor para que puedan vivir Llega, tarda un tiempo En aterrizar, ¿no? Ah, no, no, no, no, no, no que además está súper poco preparado A ver, pausa, pausa, pausa, pausa, pausa Pausa, pausa, pausa, pausa Apartamentos. Uy, espérate. Eso es tan menos confort. Vale. Vale, vamos a poner el living complex aquí. Ok. Ahora, aparte de esto, vamos a meter aquí: life support. Granjas hidropónicas. Aquí va uno seguro. Ahora bien. Eh, tuberías. Aquí, aquí. Aquí y aquí. Vale, que las conecten. Estupendo. Y además, vamos a hacer el pasaje al ladito. Como que no do. Oh. Podemos quitar esto. Vale. Vale, uff, vale. Ahora, ahora bien, el pasaje. Aquí... Ah, no, no, no, no, no. Y los cables, ¿qué tú? Oh. los cables y la tubería ok, tengo un problema y es bastante grave bastante, bastante grave porque además con esto voy a bloquear un montón el paso Porque con esto provoco que no se pueda pasar ¿eh? Dios, no había llegado yo a pensar esto Vaya liada No, no, no, no, ahí no puede ser Es que la más sencilla es por aquí, por aquí Vale, y pasar esto así Hasta aquí, porque aquí tengo la puerta a este DOOM Vale, pero quiero... No puedo reventar Y los, los cables no puedo los cables no pueden romper. No puedo romper cables. No puedo romper cables. A ver, no puede ser. Oh. Claro, pero si ya tengo los cables puestos, no los puedo reventar. Eso no, no debe ser así. Túnel. No. Vale, eso ahora lo gestionamos. Vale, vale, vale. Siguiente paso. El Doom. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, pasaje. De aquí para allá. Así... Así y así. Vale, ahora bien. Rampa de pasaje. Oh, qué mal. Nah, no, pues los drones van a tener que pegar la vuelta por aquí. Ahora bien. ¿Cómo? Es que no puedo pasar ni siquiera el cable por aquí. Wow, y sacar otra granja de energía es como ultra peligroso y difícil, ¿no? Y la pregunta es: ¿quién genera energía para esto? Vale. Eh, eh, eh. Vamos a darle prioridad a esto y a esto, gracias, y a luego post lo gestionaremos, pero se nos ha quedado un problemón brutal. A lo mejor sacar otra granja de energía en plan en esta zona. No lo sé, vale, Pff. Lo tenemos que ver, hemos llegado a nuestra media horita, lo vamos a dejar por aquí porque, madre mía, menudo follón. Veremos cómo lo gestionamos. Vale, vamos a darle pose. Bien, con esta liada que tenemos ahora. Es que no se nos había planteado, ¿eh? No, lo, lo estaba viendo y ya lo he visto tarde. He dicho, uy. Ahora <risa> tenía aquí un problemilla. Bueno, no sé, ya veremos cómo lo gestionamos, ¿vale?